La exposición Territorios Indefinidos es una exposición que es una exploración de la noción de, de territorios más allá de lo geográfico, para incluir la historia, cultura, uh, tiempo, etc. Es una exposición colectiva que tiene 16 artistas y colectivos de geografías y diásporas distintos que atestan a, a, al, al legado colonial. La exposición empieza con una, un mural del artista uh, nativo americano Jeffrey Gibson, que es un mural uh, multicolor con motivos nativo, nativo americanos. La obra uh, aborda dos cuestiones, una es la apropiación cultural como la pintura de de modernismo ha adaptado muchos aspectos de, de los motivos nativos americanos y por otra parte hay un texto que uh, una, hay una frase que pone look how far we've come um, mira hasta dónde hemos llegado y dado que los nativos americanos en Estados Unidos nunca tendrá, tendrá su tierra decolonizado de solo se puede leer una manera irónica. Entrando a salas, la, la primera parte de la exposición habla de las estructuras del colonialismo. Por una parte, uh, hay la obra de Mariana Castillo de Valle, que es una obra del suelo, que es una ampliación del de mapa de Tecnochitlán, que era un, la antigua ciudad azteca, uh, que hoy en día es la ciudad de México. Este mapa ha utilizado Hernán Cortés junto con cartas que escribió en 1520 al rey de España de entonces para justificar la conquista del territorio. Um, también hay las pinturas de Sandra Gamara que habla de la representación y cómo el género del de la pintura paisajista y bodegón, que nacieron uh, durante la época colonial, estaban utilizados para objetificar tanto el territorio como las personas y como, como los seres humanos, um, y ha, ya ha creado una mirada inferior del otro. En la misma sala, también hablamos del imperialismo lingüístico con dos obras uno de los del Baumgarten que hace un simple ejercicio de nombrar los ríos de la Gran Sabana con sus nombres indígenas. Está puesto conjunto a una obra de María Teresa Alves, This is not an apricot, en que la artista dibuja 20 frutas que ha encontrado en un mercadillo en las Amazonas. Y cuando preguntó al vendedor uh, cómo se llama el nombre de las frutas, Uh, él dijo abaracoque, y evidentemente estas frutas eran distintas y um, atestan a cómo se ha ido perdiendo uh, los nombres indígenas a lo largo del tiempo. La obra de Daniel Ortiz y José Quiroga muestra la, el monumento de Colón que estaba construido en el 1888 en Barcelona durante la Expo Universal. El monumento muestra cómo siglos después de la conquista de las Américas, eh, España sigue glorificando la figura de Colón. La obra de Alan Carrasco muestra cómo la eliminación también puede formar una parte de construir la memoria histórica de un país. Uh, su obra muestra la figura de Tupac Amaru, que era un líder indígena en Perú contra los españoles. Y después de la muerte brutal de Tupac Amaru, su figura se ha utilizado, se ha conmemorado en, en monedas, en nombres de calles, pero a partir del año 1975, cuando llegó un gobierno más conservador, eh, empezó a eliminar su figura en la, en la esfera pública. Y esto muestra cómo la eliminación también ayuda a crear memoria histórica. A partir de allí, las obras las obras atestan a los retos que, que conlleva el poscolonialismo y la independencia de, de países excolonias. Uh, en el centro de la exposición hay la obra de tres canales de Naim Mohammed, Two Meetings and a Funeral, que habla sobre el movimiento de, de los países no lineados que formó durante la Guerra Fría en el 61, Uh, que consistía en países ex-colonias que no querían seguir uh, la línea capitalista de Estados Unidos ni el comunismo de la Unión Soviética de, la, de entonces. Era una tercera vía basada en el socialismo y, de, de hecho, de allí nació el al término el Tercer Mundo. Era un proyecto político, no tanto un, un lugar en desarrollo y la película muestra un momento clave en los años 70 donde hubo este un giro del socialismo al islamismo siguiendo la historia de Bangladesh. These are the ruins of the old UN. <laughs> all empty. También hay obras que explora la construcción de la identidad, como la obra de Black Audio Film Collective, que utiliza imágenes de archivo junto con comentarios del de presente en Inglaterra y muestra las realidades uh, en Inglaterra conjunto con esta falsa imagen que intentaron de construir desde la narrativa um, postcolonial. La obra de Munen Masif, Land of Undefined Territory, es la obra que da nombre a la Exposición. Es una serie de 21 fotografías que puede parecer de cualquier lugar, pero en realidad es, la, es un retrato de uno de los territorios más contestados en, en la historia. entre. Uh, y, entre India y Pakistán. Y es una reflexión como sobre el territorio y las fronteras. Es una reflexión sobre las fronteras y nuestra relación identitaria con las fronteras que ha sido dibujados por uh, países excolonizadores. Otra obra es el, la serie Other Maps de Pala Potupitie. El artista dibuja encima de, de mapas de Sri Lanka, un país que ha sido colonizado por varios países europeos. Um, él hace intervenciones encima de mapas oficiales. Y también es una reflexión de, sobre, de, de la identidad en relación del territorio físico. La obra de Superflex es una, un vídeo que habla sobre la historia de, de las Islas Comoros, en concreto a uh, una isla Mayotte, que decidió en el año 2014 de volver a ser colonia de Francia por problemas económicos. De hecho, hay una frase uh, muy um, impactante en la película que dice que la identidad no se puede comer. Um, otra vez es una reflexión sobre la identidad y, qué, y cómo está vinculada nuestra identidad. Si está vinculada con una tierra, fí, tierra física, uh, papeles que firman políticos o a nuestro alrededor. Cuando se dice alfukum, mi wafu. Ua mama, ua baba, ana. Mahaburi ya deibahari. Ijapungu warifundisa ufanya zivedeti. Rifanya Zahanda mwa alfu watusumia watamanini nane. Zahanda zikaza malozi. Halafu zijazi zibuzu nyombe nje wafaransa waizisika uwaizisika ngamiza. Mahaburia La obra de Otto Leith Group, The Nucleus of the Great Union, es un vídeo que hace el recorrido que hizo el escritor americano Richard Wright en el año 53, cuando fue al Gold Coast, ahora Ghana, para seguir el movimiento de independentismo. En algún momento en la película, la narradora habla de un momento en que los niños le decía que era una pena que sus ancestros no, no fueran esclav, esclava, esclavos porque así uh, serían ricos y en Estados Unidos como ella. Esta obra habla de, de las imagina, los imaginarios que, que existen en, en ambos lados. En la última sala uh, tenemos obras que, que también abordan el reto de, de la postindependencia de los países ex colonias. Um, entramos en una sala que está llena de flores. Es una obra del de artista Capuani Kiwanga, que había hecho investigación en los archivos buscando momentos de. de buscando ceremonias de, de, de independencia. Y el protocolo de la obra es um, pasar la foto de, de archivo a una florista para que haga la interpretación del de, de buque de flor que, de entonces. La, las flores se dejan a lo largo de la exposición a secar. Es una metáfora de la primera euforia de el, de, de la independencia, pero luego los retos que, que viene detrás. Esta obra convive con una serie del artista Mariam Jaffrey, que también uh, recurrió a, a, treinta, a archivos buscando las celebraciones de, de los primeros días de independencia de países de África y Asia. A pesar de las geografías y, y los años uh, distintos de esos países, la obra muestra como que, como a pesar de la dependencia, esos países, los nuevos estados, naciones, sigue cogiendo los protocolos y las técnicas de, de, sus, de sus colonizadores. Por último, tenemos la obra de Dana Waviera. Black Sunlight. La obra es, el título de la obra está cogido de, de una novela que fue uh, censurado en el año 81 por ser demasiado eurocéntrico y obsceno. La obra consiste en dos partes. Una parte es un neón que pone It's not the end of the world con el L de world um, en, en negro. Esta obra muestra cómo el lenguaje está utilizado como un elemento de manipulación. Cambiando un poco, cambia completamente el significado de una frase. También el L en el idioma Shona de Zimbabue no existe. Fue un, el idioma escrito fue un invento de un lingüista inglés en el 1931. Uh, la obra también alude de cómo... Los países uh, africanos utilizaban eh, el, el, el nacionalismo yeah, para, para implementar la censura. In, in Th there is no of death. En general, la exposición realmente es una reflexión de cómo de cómo estas estructuras que estaban establecidos hace siglos ha creado paradigmas en que, todo, en que todavía estamos viviendo. Um, más que nada es, es una reflexión y un reconocimiento de, de la historia colonial y las huellas que han dejado.